Bueno, buenas tardes, buenos días. Una Agabi, acá en la laguna, en la salada grande, están las tres embarcaciones nuestras, listas para trabajar. Acá trajimos la, la próxima, esta es la última, ya ploteada. Y bueno, así están las embarcaciones nuestras. una pelea? Bien, bien, flaco. Mira, flaco, qué hermoso pescar. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Sanito, mirante. ¿Parecía Taru? ¿Parecía Taru?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 www.fresheart.com.ar Combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos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 Esta receta es un reel super versátil, lo puedes usar tanto para una variedad liviana, para pescar pejerrey. Acá tenemos un combito armado, para que vean cómo queda, super equilibrado, para pescar pejerrey. También tenemos un combito Daiwa Rocania Shimano para una pesca variada, también para una pesca con señuelo de tarriera, doradillo. Es un reel super versátil a muy buen precio, a muy buen precio. Sí, no importa el tamaño. Cualquiera de los tamaños que lo encuentran, eh, no pueden abonar el mismo valor, no cambia, no cambia siempre la medida, digamos. Así que puede, puede abarcar, como decía Javi, distintas pescas y no abonar ninguna diferencia eh, que le va a servir igual. Bueno. Nombrando del pescador, tienen la carga del nylon Mustang de regalo. Así que, bueno, el pie de la pantalla tiene nuestros contactos, no duele comunicarse. Bueno, tenemos un juego individual que viene con el vaso de acero inoxidable.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 y lo bueno es que no tiene ninguna soldadura. Bueno, por estos elementos o cualquier otro que tenemos en el local, no deben comunicarse. Envíos a todo el país. Nos vemos en la próxima. junteando como me gusta a mí con los chicos de Mar del Plata hermoso peje ahí viene mira esto es la sala de chicos no impresionante Para, yo voy a poder tirar. Es que todavía sigue hasta la filmación. Y, a ver si. O yo lo até mal, o el multifilamento. No, yo lo até mal. Te eh, pido ah, disculpas. Muy no, bien. Está, está bueno tu multifilament. Yo lo até mal. Pero bueno, ¿le mataron? Uno, dos, tres. Murió la Gaby acá con Ciro. Vamos, Ciro.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 muy bien, Luis, aquí estamos. en hey, chichis, un día medio desapacible. El me pejerrey, la mañana, chico, tamaño, con devolución. Pero bueno, por lo menos le vimos la cara. bien, bien, bien, bien, bien, perfecto. Y, ¿no? Acá estamos chichis. Muy lindo pescado, che. muy bueno. Muy, muy bien. Felicitaciones Luis.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 Sí, sí, sí, amigos pescadores. Seguimos con el mes del padre y seguimos con el Fox 6. En esta oportunidad, observe. Sillón plegable de camping reforzado. Sentate, Mucho. Espectacular, terrible sillón. Lo vamos a acompañar de un termo Brock Doble capa de acero aciable. Duración 24 horas. ¿Qué más? Una excelente parrilla para pescado. Cerramos el combo de oferta con un precioso juego, cuchillo y tenedor para el asado. Los cuatro artículos, el tijón, el termo, la parrilla de pescado y el convicto este de asado, todo redondeamos en mil pesos. Increíble oferta, todo el conjunto de mil pesos y encima envío gratis a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima. Entring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 Fábrica de cabañas, el pica palo. Entre Ríos, Argentina. Si querés pescar pejerreyes grandes,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 ¿Qué mal? Guarda la caña arriba. Qué pescado que hay allá atrás, Juan. Están atrás del banco, qué pescado. Le de cuesta llegar. Recién se me quebró la caña de la otra, Juan. Tuve que poner una intermedia un poquito más potente. Están atrás, el buen Rey, buen escardones.